Bueno, parece que es viernes 15 más. ¿Entramos, Lucas? ¿Qué te parece? Dale, entramos, entramos. Entramos y vemos. Buen día, amigos y amigas de la hora de Hurlingham. Estamos acá en Filosofía de Construcción con el queridísimo Lucas Sens, tercera temporada, y seguimos avanzando, seguimos poniendo cabeceras de playa de filosofía en el número 43. Buen día, ¿cómo andas, Lucas? Buen día, todo bien. Ya palpitando el receso invernal. ¿Qué qué? Receso invernal. El Las vacaciones receso de invernal. invernal. Es que yo todavía estoy medio, medio dormido. Medio dormido. ¿Qué le va a hacer? Medio si me mira con un solo ojo. Eh, el otro día estábamos hablando sobre naturaleza humana. Sí. Y eh, estuvimos hablando de, de Hobbes. Eh, hablamos... Algo sobre el querido Jean-Jacques eh, Rousseau. Juan Jacobo, podemos Juan, decir. Juan Jacobo Rousseau. pero más, más más fino decir Jean-Jacques Rousseau? ¿viste? Sí, lo que pasa, pasa es así? que ¿viste, eh, después lo, lo pronunciamos mal. Claro, ir, los peor. franceses son bravos con el idioma. viste Que ellos quieren que se hable bien el francés. Sí, si nos bueno, ve alguien que sabe francés nos, dicen va, que nos va a poner un dislike. Diciendo, mejor decirlo en castellano. Juan Jacobo. Juan Jacobo Rousseau. Rousseau, ¿viste? El ruso. El ruso, no, no es ruso, es ruso. Eh, ¿Seguimos con él? Eh, sí, sí, bueno. sí, sí, seguimos con él. Hacemos un poco de, de memoria. ¿no? Nosotros estábamos hablando la, la vez pasada, como bien recordaste, de Thomas Hobbes hablamos primero. Hablamos del lugar que tiene en el inicio de la filosofía política moderna. Y en sus ideas acerca de la naturaleza humana, por un lado, y... Lo recordamos a Hobbes. Ahí lo ahí, tenemos. Ahí con la imagen. Esa cara de pocos amigos con la que nos sí, mira. Sí, tiene una carita media seriota. Muy, muy seria. Pero ahí saltamos con este hombre con el que recién mencionamos. Con Rousseau. Con Rousseau. Ahí lo tienen. Un cuadro muy, muy armónico, muy iluminado, muy iluminista, podemos decir, justamente, ¿eh? Rousseau, que fue uno de los grandes exponentes de la ilustración francesa. Aunque se llevaba mal también con otros ilustrados y tiene una biografía personal bastante tormentosa, también hay, hay que decirlo, eh, era una persona conflictiva, eh, también muchos, muchos problemas con sus amigos, que de hecho terminó con muy pocos amigos, muchas peleas, mucho, mucho conflicto en, en su vida. Y también eh, una vida con muchos hijos no reconocidos. Ah, mira Vamos a decirlo todo, porque así como es un, un gran intelectual y uno de los eh, de los padres de la República, inspiradores de la Revolución Francesa y de la pedagogía moderna, también se le considera el padre de la pedagogía moderna, y escribió un gran tratado sobre la educación, que, que fue revolucionario, bueno... Tenía una faceta personal muy, muy cuestionable, la verdad, realmente muy cuestionable. Podríamos inventar una frase que diga, detrás de todo gran hombre hay una vida retorcida. <risa> y detrás, bueno, eh, Nietzsche decía que eh, siempre los, los ídolos tienen pies de barro, ¿no? Eh, y más bien. detrás de, de los grandes acontecimientos, de los grandes nombres y las grandes ideas, a veces quienes tienen las grandes ideas en, en su vida práctica, muchas veces no, no las no la justamente llevan adelante. Por ahí Rousseau te dice, si te encuentras en 10, te dice, escúchame una cosa, flaco, eh, <ríe> p, eh, trabajo para armarte esto que vos tenés, que lo tenés vos y que lo tienen miles de millones de personas. Déjame que me tire, que sea como que yo quiera. Soy conflictivo, tenés república era medio, medio malandrín con los amigos, tenés República, tenés un montón de cosas, bueno, qué querés, ah, es así, que, que, que. esa época era así, qué querés, te digo, sin la S. <risa> no, no, es, es, es, es, es, es importante, o por lo menos me parece necesario mencionarlo, también para bajar los, ciertos pedestales, es decir, eh, que sea, eso no le quita su importancia en la historia de las ideas y su pensamiento revolucionario, pero no significa que haya hecho todo bien o sea todo perfecto, ¿no? o, sí. o vendamos una imagen que no es la real. Y lo digo también desde, desde el feminismo, se, se ha cuestionado mucho la, la figura de Rousseau y, y, y su rol que tiene justamente en la, en la cuestión pedagógica eh, por el lugar al que, que, le, que le da la mujer. Obviamente, es en parte el, la ideología de la época, por supuesto, pero bueno, nosotros hace un par de viernes habíamos hablado de eh, Mari Wol Wolfcraft, que eh, planteaba justamente, ¿te acordás la que había escrito? La Declaración de los Derechos de la Mujer, claro. a pocos años de, de la Declaración de los Derechos del Hombre, justamente hablando de, de la problemática de del Pero, género femenino. Es que te corrijo esto. Muchas acá. gracias. Vos tenés que hablar, si no, se va a escuchar cada vez que vos te retires de acá, sí. va, se va a notar una diferencia de volumen en tu voz. Bueno, muchas de, gracias. Entonces de, eh, Planteaba seguimos, esto. Seguimos, no seguimos. Planteaba esto. Que, eh, o sea, mismo en la misma época, eh, no todos pensaban y no todas pensaban de la misma manera. Entonces, es, está bueno mencionarlo. Más allá de eso, y, y volviendo, nosotros habíamos hablado, bueno, del, del primer filósofo de Hobbes y su visión de, del origen del Estado. ¿Se acuerdan que habíamos planteado que para Hobbes el ser humano era una especie de lobo, ¿no? el hombre era lobo del hombre, el ser humano era un ser egoísta, donde el, la satisfacción de sus deseos y el cumplimiento de, de sus metas lo llevaban justamente eh, a una guerra continua ¿no? por el manejo de los recursos, por la obtención de los bienes, por la obtención incluso del otro y por ejercer su, su poder sobre las demás personas. Esa situación, esa especie de estado presocial en el que vivían los seres humanos, es lo que eh, consideraba Hobbes que llevaba a la necesidad de un acuerdo, un contrato social, ¿no? donde los individuos renunciaban a su libertad e igualdad natural para instaurar la figura de un soberano. ¿no? Uh -huh. que era el, el famoso Leviatán. Uh -huh. Justamente, ¿no? Eh, no fue Hobbes el único contractualista y al mismo tiempo, esta figura que tenemos ahí, que está en pantalla, Rousseau, también era un pensador contractualista, también consideraba, como los filósofos de la época, que el Estado surgía a partir de un pacto, sin embargo, para Rousseau el pacto del surgimiento del Estado era muy diferente. ¿Cómo era? Y eso también tiene que ver justamente con una visión distinta de la naturaleza humana. Porque lo que de alguna manera cuestionaba eh, Rousseau a, a pensadores como Hobbes era directamente el punto de partida. Ya que si en Hobbes la naturaleza humana justamente tendía hacia, hacia el egoísmo y podemos decir hacia la maldad, a Rousseau se le ha adjudicado lo que se llama el mito del buen salvaje. ¿no? ¿Qué era el buen salvaje? Bueno, justamente esta figura, este ser que, humano que está por fuera de la sociedad y que vive en un estado natural, con, eh, fuera de los artificios de, de la sociedad, fuera de las máscaras ¿no? en que uno vive eh, socialmente, y que lleva una vida mucho más libre y mucho más feliz que las personas que viven en sociedad. Si bien él no decía que el ser humano por naturaleza era bueno, sino que en realidad planteaba de alguna manera que no era ni bueno ni malo, era más bien una, una figura neutra moralmente, porque no había moral. ¿no? Sin embargo, sí lo consideraba eh, de alguna manera dotada de, de cierta inocencia natural. ¿no? Eh, algo quizás más parecido a, a un animal, pero que si bien tenía su parte individual, su parte egoísta y la necesidad de satisfacer su, sus deseos, la realidad es que también era un ser eh, posible de empatía, que se podía poner en el lugar del otro y que podía hacer bien al otro. ¿no? O sea, su visión del ser humano en un estado natural, presocial, era justamente muchísimo más positiva que, que la de Hobbes. Y eso lo llevaba a preguntarse justamente, ¿Por qué? Si en la naturaleza el ser humano, hipotéticamente, vive bien, no es uno más de la naturaleza, es una especie de animal más, que casi, pues, que, digamos, casi no, no, no se preocupa por cuestiones artificiales, sino que con la satisfacción de sus necesidades básicas ya podría estar bien, que es lo que lo lleva justamente a crear sociedades, a crear instituciones, y también lo lleva al conflicto y a la guerra. Y justamente lo que piensa Rousseau es que la, la gran culpable no Del, de la caída, digamos, de esa naturaleza humana es la sociedad. ¿no? Es decir, el ser humano podría vivir bien, feliz, por fuera de lo social, en su estado natural, pero el, el crecimiento mismo de, de la población humana, no el, las necesidades que se van creando a partir de la interacción, ¿no? comienzan a complejizar la existencia humana, no? la lleva a la necesidad de eh, construir eh, vínculos con los otros, establecer lazos, crear eh, organizaciones en común, ¿no? y poco a poco eso nos va alejando de nuestra naturaleza original y poco a poco nos va a llevar a digamos, la corrupción de nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Y para Rousseau tiene un texto que es del año 1755, No lo tengo acá la, la fecha porque tampoco uno tiene memoria de, de elefante. Tiene mataburros ahí abajo. Tengo el mataburros. <risas> en 1755 publica en Francia ¿no? un libro, que una obra clásica de, de la filosofía política, que es el, el discurso sobre el origen y el fundamento de la desigualdad entre los hombres. ¿no? Y él acá es donde narra un poco esta, esta prehistoria, si se quiere, de, de la humanidad en el estado de naturaleza, ¿no? donde vivíamos armónicamente, y donde la causa digamos, de la corrupción social, él la plantea justamente en la existencia de una especie de primer pacto, ¿no? que es el que involucra la instauración de la propiedad privada dice él no y ahora leo la frase porque te la mandé por whatsapp es una gran una gran frase ¿no? pero él considera que cuando en la humanidad no un, un hombre un individuo se cree con el derecho de, de tenerlo todo no se apropia de las cosas eh, y, y se la quita a los demás ¿no? de alguna manera empieza a instaurar lo que es la propiedad privada y eso concibe al perdón concibe no conlleva a el origen de la desigualdad y al origen de la corrupción, ¿no? básicamente. Porque para Rousseau, eh, si el ser humano por naturaleza podría vivir perfectamente bien eh, con los bienes que nos da la naturaleza y los que podemos conseguir, ¿no? eh, justamente es la apropiación, ¿no? la apropiación desigual, lo que empieza a generar el malestar social. Entonces, él tiene esta frase, la leo porque está, está en este libro, dice... El primer hombre a quien, cercando un terreno, se le ocurrió decir esto es mío y halló gente bastante simple para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¿Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, cuántas miserias y horrores habría evitado al género humano aquel que hubiese gritado a sus semejantes arrancando las estacas de la cerca o cubriendo el foso? Guardaos de escuchar a este impostor, ¿estás perdido si olvidás? que los frutos son de todos y la tierra de nadie. Pero parece que ya entonces las cosas habían llegado al punto de no poder seguir más como estaban, pues la idea de propiedad, dependiendo de muchas otras ideas anteriores que solo pudieron hacer sucesivamente, no se formó de golpe en el espíritu humano. Fueron necesarios ciertos progresos, adquirir ciertos conocimientos y cierta industria, transmitirlos y aumentarlos de época en época, hasta llegar a ese último límite del estado natural. ¿Se entiende la frase? Sí, sí, sí, sí. se entiende perfectamente. Ahí dice, ¿no? Cómo el, el, digamos, la evolución del ser humano, el avance de la agricultura, de la industria, llegó a un punto en que llegó un determinado momento en la historia donde justamente ¿no? un impostor, dice acá... Eh, Cercó un terreno, ¿no? se apropió un terreno e hizo creer a todos los demás ¿no? que ese terreno era de él y que debían justamente trabajar para él. ¿no? Quizás eh, en, en, él hay, en esa historia que él cuenta, la realidad humana es que nadie hace creer a nadie, es decir, lo hace por la fuerza. Y entonces sí, ojo. por lo común sí, sí, sí. nunca lo hace un tipo solo sino que actúa en, en, en banda, como se dice penalmente, y entonces se junta con 10 y dice, mira, vamos a hacer una prueba, eh, yo me voy a apropiar de este terreno, ustedes nueve me protegen, si alguno viene, vemos qué pasa, y entonces este, yo calculo que ganaron esos tipos y garrotearon, le pegaron a todo el mundo, y entonces lo que hicieron, después cada uno de esos nueve tipos se protegió entre ellos Haciéndose cercas un al lado del otro. Exactamente. Y quedándose con la con la tierra. Eso podría ser. Después Exactamente. Yo, sí. yo me acuerdo en, en Uruguay, tenía un profesor de historia que se llamaba Expósito, y él. Porque también ahí estás hablando como del comienzo de las clases sociales también. Es que justamente, él, él, él dice, ¿no? El, el origen de la desigualdad tiene que ver con el origen de las clases sociales. Y Expósito, en, en, el, en el liceo que no existe más, en el liceo 20. Uh -huh. Era un liceo hermoso. Antes había sido un hotel y lo habían transformado en liceo a una cuadra de la playa. ¿En dónde estaba? En Montevideo. Bueno, sabes lo que ¿Qué era. calle, te acordás? No, no, ah. no, no, no me acuerdo. había la vuelta de casa una cuadra. Uh -huh. Entonces había sido hotel y cada aula antes había sido una habitación. Uh -huh. Entonces tenía balcones las aulas. Eh, colegio público. Mira qué lindo. Colegio público. Sí. Bueno, en uh -huh. ese lugar, mientras él por la uh -huh. ventana miraba el río de la plata, nos dice: miren. Ustedes tienen una tribu sedentaria y una tribu nómade. La tribu sedentaria, por lo común, tendían al monoteísmo, trabajaban la tierra todos para todos, dice, y tenían una vida comunitaria de reparto de las riquezas de la tierra y demás. La tribu nómade era complicada, según él. no Decía tenía un jefe militar y un jefe religioso. El jefe religioso era un brujo directamente. Y entonces ellos lo que iban, iban este, con esta tribu, iban trasladándose a distintos lugares y cazaban, así como cazaban animales, cazaban personas también. Entonces, él dice que en determinado momento habrá habido un enfrentamiento entre la tribu sedentaria con escasa capacidad de defensa y la tribu nómade. La tribu nómade le gana a la tribu sedentaria. Y a partir de ese momento, los que trabajaban en la tierra, todos para todos, pasaban a trabajar ahora para el jefe militar y para el brujo, o sea, para el sacerdote. Y que estos tenían la protección de la fuerza militar que tenía y era bastante creíble eso, porque luego uno lo ha visto, esa sí, repetición. Sí, sí. Entonces decía, ahí hay como un comienzo... De, de clases, de la creación de clases sociales, porque ya tenías una clase militar, una clase religiosa. Exactamente. Y aparte que por lo común los brujos, eh, digamos, eran, eran tipos que utilizaban el engaño, de repente veían el, el medio ambiente, uh -huh. entendían cuándo iba a soplar, cuándo iba a haber viento y hacían todo pantomimas de que yo voy a llamar a la lluvia. Eh, la religión se ha refinado, <risa> pero hace muchísimo mismo, pero hace lo mismo más refinado también. Y, los y el ejército también ponerle un poquitito se refinó y Siempre. las clases propietarias se han refinado bastante. En España pero... el franquismo, que era que era sin una horda así, es decir, era el ejército de Franco acompañado por una iglesia católica, en su mayoría, muy muy conservadora, que marca a España hasta el día de hoy, sí, sí, acá mismo en Argentina hasta el día de hoy, acá también acá lo que pasó que bueno, la, la, la iglesia no y, funcionó. ha sido cómplice de la lo, dictadura. La pero... iglesia ha sido cómplice de la dictadura, pero después de lo que tienen plata dejaron, en mi opinión, dejaron de creer, entonces ya no les interesa, porque encima tienen un papa como Francisco, que será lo que será para algunos pero no es Ratzinger. Entonces, para el tipo que no es conservador, eh, es, ese brujo, en el buen sentido lo digo, ya no les cae bien. Esa, esa religiosidad ya no les sirve. Y se van a inventar otra. Se van a inventar otra, porque es lo único que le falta. Me fui por las ramas, que es lo que habitualmente hacemos nosotros, y además yo lo hago consciente, porque sé que, como quien trepa el árbol, lo veo que está allá, quieto, Lucas, bajamos, como diciéndote, vamos, para, vamos, para, vamos, para vamos, o invítame. O tirame las hojas y subo. Claro, dale. Eh, bien. Está bien, está muy bien. ¿Estamos igual. bien? Estamos bien, estamos ¿Está bien? bien. Es no. una apreciación de alumno eh, que lleva... Que... Que Fuimos al, al origen de, de la sociedad, ¿no? Mm. Eh, en, en parte, bueno, el, el sedentarismo... Justamente, ¿no? Entonces, mucho se considera el, el origen de las clases sociales, esto lo ve muy bien eh, Engels cuando en la familia y la propiedad privada, ¿no? Como el, el sedentarismo y el, el avance, digamos, de, de la agricultura y la posibilidad de obtener eh, o mantener excedentes económicos, ¿no? Justamente comienza a desarrollar una clase que es, retiene, ¿no? Re, retiene lo que cosecha, retiene su... Eh, Sus ganancias económicas. ¿Estás hablando ¿no? de Argentina vos? Por casualidad. Estoy hablando de la humanidad. Pensé para... que hablabas de la gente de la familia eso, que vive en la zona eso, núcleo. Y eso incluye, digo, ¿no? Se Retienen las cosas, se las quedan para sí. Y miles de años, sí, <risa> es, es un poco ese mismo esquema, ¿no? Seguimos viendo sociedades de clase. Pero justamente la, la posibilidad de retener el, el alimento y de poder planificar la economía y de ser los dueños justamente del, a ver, de, de lo básico, de lo que permite establecer ¿no? la, las clases propietarias y los desposeídos o las clases que tienen que trabajar. Bueno, justamente, ¿no? pero fíjate, esto estamos hablando del año 1755, eh, fíjense a veces qué que poco que inventamos, ¿no? Eh, que queremos que estamos descubriendo la pólvora cuando hablamos de las clases y eso. Bueno, Rousseau lo está diciendo directamente, y lo está diciendo, eh, discutiendo con otros contractualistas, como John Locke, que justamente, eh, y, y padre del liberalismo, sostiene que la propiedad privada y, y la libertad individual es lo que hace posible el progreso de la sociedad. Rousseau tiene esta peculiaridad que, en, digamos, en pleno avance del liberalismo y la cap capitalización de, de, de Europa o este incipiente capitalismo que está surgiendo con fuerza, ¿no? está diciendo, ojo, porque la propiedad privada está, es la, la, como base de la sociedad y el progreso económico pueden arruinar la humanidad. Está poniendo, eh, a ver, una crítica muy fuerte a la, la ideología que está imperando en la época. Entonces es muy interesante, porque obviamente que el, en el contexto de, de la ilustración francesa, el pensamiento de Rousseau va a ser eh, una de, a ver, de las bases con el de la burguesía que va a llevar adelante la, la clase media, digamos, burguesa que va a llevar adelante la revolución y va a discutir con el antiguo régimen con la antigua posesión de la tierra y con la antigua política ¿no? o sea eh, Rousseau es uno de los ideólogos de la revolución y si qué, sí. qué avanzado que era, qué adelantado que estaba Artigas muy... Artigas acá, qué adelantado que estaba revolución agraria reparto de la tierra concretos, no discutir ideológicamente, por eso eh, el porteño Way of Life que se estaba creando en esa época que era eurocéntrico y egoísta, decía yo a este no me lo banco, decía claro, no bueno, me lo banco, Quiere repartir la tierra quiere que los más infelices sean los más privilegiados es que las, las grandes bueno, revoluciones de, de independencia acá y los grandes referentes de, de la revolución sea del lado de Mariano Moreno, sea del lado de Artigas, han, han bebido de, de estas ideas, básicamente. ¿no? Eh, Rousseau es muy claro como ese peligro que él ve en la, la desigualdad económica eh, justamente como algo que aliena a la humanidad, la corrompe y la aleja de, de, de, de su bienestar. Entonces él ve ese, ese peligro en, en el desarrollo del liberalismo que plantean otros autores eh, decía el ejemplo de Locke que luego eh, tomará también a de Smith, Hume eh, y bueno otros pensadores ingleses más, me has dicho, poníamos la foto en pantalla, y, pero, pero ahora es un segundo ves, ya los nombré, ya pero los nombré. ves como sos Lucas, ves como sos a hacer pasado. un papurrida murga ¿Ves cómo son que sale la discusión de.? O sea, ya pasaba pasa muy rápido, nomás lo, lo, lo, lo mencionaba. Así no se puede. La cuestión es que, justamente, ¿no? Eh, teniendo en cuenta como este tipo de cuestiones y viendo él, ¿no? En esta especie de primer pacto, vos decías algo que mmm, no es solo engaño, sino que es la fuerza, y, y por supuesto, ¿no? Él, digamos, por la fuerza. Eh, claramente, y él lo, a, arranca el, el contrato social y él habla justamente de porque la, la fuerza en realidad no es un derecho, sino que justamente eh, el, el monopolio de la fuerza es violencia y, y él, él habla de los derechos y los deberes del ciudadano. no o sea Claramente la, la violencia está en la base de todo, porque si podés cercar el terreno es porque podés pegarles un palazo en la cabeza a los que quieren meterse. Pero, ¿qué está hablando? Hay una dominación, eh, obviamente, física, coercitiva, y hay una dominación más sutil que es la del engaño. Ese es el, el, el engaño que hace que todos cre, creyamos que ese orden establecido, bueno, lo naturalicemos y lo dejemos funcionando. Justamente cuando después se empieza a poner en conflicto ese orden, aparece directamente la fuerza y ya no hay ni siquiera lugar al engaño. ¿no? O sea, el poder muestra su cara, muestra sus cartas sobre la mesa y se pudre todo. bueno Él es muy consciente de eso y él lo, lo percibe muy bien. Entonces, ¿qué va a decir él? Justamente ¿no? en, en la formación de este pacto, el primer pacto, este primer acuerdo donde se instaura una clase propietaria y una clase subordinada y la primera ejerce la violencia y el dominio sobre la otra, justamente es lo que produce una sociedad desigual, una sociedad corrompida, una sociedad violenta. Lo que entonces se va a preguntar él es cómo salir justamente de esa situación engañosa. Y ahí es cuando él va a publicar en 1762 ¿no? esa obra que justamente ¿no? eh, fue muy importante para el ala revolucionaria eh, de, de, de mayo ¿no? y para la independencia argentina, que fue el contrato social. Y esta, esta, esta palabra, ¿no? esta figura del contrato social, que, bueno, hoy en día... No solo la, la, la usan revolucionarios, la usan conservadores, la utilizan to, todos, básicamente, ¿no? todos hablan del contrato social eh, desde diferentes puntos de vista, eh, porque digamos, ha trascendido y ha marcado digamos, la forma de hacer política eh, en la modernidad y posteriori, pero que en el sentido de Rousseau, ¿no? él concibe al contrato social como una especie de, nueve pa de nuevo pacto, ¿no? donde justamente... Eh, ya no se trata de una clase privilegiada que determina ¿no? la, la, las leyes y, y las políticas de, de una comunidad sino que es la creación de un nuevo pacto, ¿no? donde aparece la, la famosa, también que conocemos figura de la voluntad general donde justamente pone ¿la voluntad que es, general o la, o la voluntad del, del, del general? no, la voluntad general ah, no, que disculpe es, profesor no, está perfecto <risa> se pasa se vea como una palabrita y ya cambia completamente todo. ¿no? Es increíble, un conector y ya te, te transforma todo. ¿no? Justamente la, la, la idea esta de, de la voluntad general, donde es el, el pueblo colectivamente, donde y decide, por supuesto, ¿no? eh, el, el orden político, las leyes, ¿no? el, el poder legislativo, justamente donde la soberanía pasa al pueblo no al propietario que cercó el terreno y dijo esto es mío y así organizó la sociedad sino una sociedad organizada de acuerdo a la soberanía popular qué pasa bueno el, el pacto social y ahora te, te dejo, no no no no el, estoy pensando no no, no estás pensaba. pensando en artigas intentando hacer claro, el porque pacto fue el pacto federal y, y contrato social digo mirá las dos caras de, de, de contrato social en río de la plata uno que se ve en la Constitución Argentina que le dice el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Pero lo primero que te lo marca es te dice vos no deliberás ni vas a gobernar. La otra forma de pensar dice mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Es un parte ¿Qué? de agua terrible. Hermoso. Y terrible. bueno, y es, es, es lo que te decía: esta, esta figura del contrato social y de la voluntad general puede apuntar a muchos lugares diferentes. De yo hecho, hablo, hablo ah, de eso y lo interrumpo sí. porque ya en el otro programa yo lo estaba reclamando. Es una estupidez, pero como él representa los que enseñan. ¿No? y yo reclamaba pensadores latinoamericanos, mm. filósofos latinoamericanos vez, sí, hablando de adaptación a, a eso, porque luego los contratos <risas> sociales que tenemos y que nos rigen a nosotros que no funcionan es decir han sido como un desmedro, un, un desdibujamiento de esos principios que Rousseau hablaba y que los tiempos dijeron no, este dijo vamos a tratar de dar la vuelta para que no se haga. Sí, ojo, no es que lo, los principios son puros, es más, si uno eh, en, en la propia obra de Rousseau eh, qué pasa, esta figura de, de, de la voluntad general también tiene sus ambivalencias y sus contradicciones, no porque hay, hay momentos, eh, qué pasa en esto que yo decía, eh, si bien hay una crítica de la propiedad privada, se sostiene, ¿no? O sea, la, la voluntad general entiende que la propiedad privada y la propiedad individual es necesaria para la vida social. Sin embargo, establece la necesidad de poder límites a la apropiación injustificada, al, al monopolio, ¿no? Al, a la extrema desigualdad. A la angurria. A la, a la angurria, ¿no? A la, a la plutocracia, ¿no? claro. A la oligarquía. Mm. Pero digamos, eh, el, el balance o el equilibrio de esas cuestiones siempre es muy dificultoso. Decía, en, en la, la idea de Rousseau, ¿no? y él lo, lo plantea así, el pacto, ¿no? digamos, la voluntad general es un acuerdo común donde todos los individuos ¿no? se transforman en un colectivo, a tal punto en que, por un lado, somos eh, soberanos, porque digamos, nosotros creamos el colectivo y las leyes a las que nos sometemos y al mismo tiempo somos esclavos de nuestras propias leyes. ¿no? O sea, somos libres y esclavos a la vez, porque creamos las leyes y nos sometemos a las mismas leyes. ¿no? Y en ese sentido, el, eh, hay un marcado sentimiento y, y sentido de lo colectivo. ¿no? Lo que configura a la República es el sentido colectivo, la construcción colectiva, la voluntad general. Es el pueblo el que... Está estableciendo eh, su, su fuerza legislativa y al mismo tiempo se somete a esa fuerza legislativa. Si eh, un individuo rompe, digamos, o eh, rompe con, con el pacto colectivo, bueno, eh, será castigado con toda la fuerza de, del colectivo. Eh, hay como una oscilación en la obra donde, por momentos, es hasta casi totalitario, se podría decir, porque la, la fuerza colectiva arrasa con todo. Y por momentos aparece la, la, la, la fuerza individual o la propiedad individual como generando ese conflicto. Porque, a ver, una cuestión eh, muy básica, pero en la realidad eh, todo es más complejo de lo que se puede a veces pensar en teoría. Y eh, individuo y colectivo, o y mismo ¿no? e e egoísmo y altruismo, son construcciones conceptuales que nunca son ideales. En la realidad siempre genera conflicto y tensión. Ahora, lo que está planteando Rousseau es que la forma de, si se quiere subsanar de la mejor manera posible, el, el, el problema que se tenía en Francia ¿no? de la nobleza y la oligarquía que tenía eh, de forma despótica y absolutista toda la sociedad, es la formación de un nuevo pacto, ¿no? justamente la creación de una voluntad general que establezca ¿no? esas leyes colectivas a las que todo ciudadano eh, tendrá derecho eh, a obedecer incluso él habla directamente como sacar a la religión del miedo eh, del, del miedo mira, no, pero sacar a la religión del medio ¿no? y establecer el culto al Estado a, a lo colectivo el Estado es la representación del bien común eh, total de la, de la sociedad ¿no? con esa fuerza lo, lo plantea él por eso digo, después en la práctica todo es más conflictivo pero hay como un marcado acento y, y eso es lo que conflictuaba a, a muchos otros contractualistas a ir a apuntar, digamos, disminuir la, la si se quiere la libertad individual y apostar a la creación de esta voluntad de Estado eh, colectiva que se da a sus propias leyes que digamos adopta la forma de, de la república pero que incluso si sí, esa voluntad general digamos decide establecer una monarquía porque en ese momento ¿no? eh, es necesaria una monarquía o un gobierno menos deliberativo y más, eh, y más activo si se quiere, bueno, la voluntad general lo puede decidir, como bueno, la voluntad general en cierta manera puede decidir lo que considera que necesita la voluntad general, lo cual también genera problemas, entonces es... Siempre es muy compleja ¿no? la cuestión, pero porque la política es compleja y la vida humana es compleja. Y a, además yo eh, eh, pensaba, y yo lo traspolo todo de la realidad directamente, discúlpenme, ¿qué le va a hacer? Este, Me, me alejo de, de las discusiones en Francia y me pongo a pensar que la conflictividad viene porque los que, eh, digamos, Aparece la república, la república dice la religión está molestando, la república dice eh, es el fin de los, de los privilegios nobiliarios, ¿no es cierto? Y todo lo demás, pero los otros, los poderosos, los nobles, los condes, los, todos los títulos nobiliarios, los tipos no se quedan quietos, entonces andan como hordas por distintas partes de Francia, armando descontrol y tratando de desestabilizar esto. Luego yo lo llevo a la realidad y digo: nosotros nos va a decir, en un país rico como la Argentina, el pueblo está empobrecido, porque nosotros podríamos decir, o yo puedo, eh, me animo a decir, que tenemos un anticontrato social, que es todo lo contrario. Entonces vos decís: ni siquiera tenés un rey, es una, es una república de condes, ¿no? Cada conde. Es el conde de un, de un territorio específico. De un feudo, sí. De un, un feudo, feudo. Un conde, eso tiene un feudo. Entonces, el, fe, el feudo más poderoso y más violento es el de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, luego, con el tiempo, lo que construyó es el antiestado Es decir, había sido construido, había sido construido el Estado, había llegado hasta la justicia social hasta la organización de las cosas del Estado. Pero después apareció mm. el conde de La Rioja, ¿no? En el, en el Menemato, por eso le dicen Menemato como si fuera un rey. Y el tipo se encargó de destrozar toda la organización colectiva. Toda. Entonces, directamente, lo que manda son los antivalores. Mm. Es decir, lo que manda es la apropiación de lo público. Lo que manda es la resignación y la aceptación hasta por parte de los que están en su propio partido, en su propio partido político. Los otros no tienen nada que discutir y, se, eh, me, me, y nos resolvió todos los problemas en esa discusión de ese nuevo contrato social, porque había que romperlo al otro, para romperlo eh, te inventaron inflación, te llevaron a la degeneración, a hablar mal del Estado de la organización colectiva, que uh -huh. esto, del otro, hasta que vos haces el antivalor. Lo raro del, de, el, de la muestra argentina se puede decir es que no llega a caer en el caos. El caos lo viven los pobres. ¿No? Es decir, la vida caótica uh -huh. se desenfrenada de hambre de no conseguir absolutamente nada, de microguerras en los distintos distritos, como mm. suceden esas batallas por nada, eh, qué sé yo, porque salen de bailar de tal lugar que son enfrentamientos de, de, de furia que tiene la gente. Lo viven los pobres, el resto, en los, en, la, en, en los territorios donde viven los que obtienen la mayor cantidad del ingreso, se apropian de los ingresos, como son... Buenos Aires, y dentro de Buenos Aires Zona Norte, las la zonas clasificadas sí. lo que puede ser Zona Núcleo lo que puede ser Córdoba, Santa Fe y en la, en la zona rica y ellos viven bárbaro viven bomba, viven bigote para arriba como se dice <risa> en Montevideo este y el resto tiene el caos y entonces no se puede resolver nada porque no tenés un contrato social y hasta todo el mundo reconoce de que si en una república se necesitan tres poderes, hay un poder que no es republicano, que es el poder judicial, que parece ser una rémora monárquica. Hasta ahí voy. No, y está, está perfecto. El caos, el, el, el caos organizado, ¿no? O sea, un caos que en realidad no es un caos, sino que es un efecto planificado, ¿no? Justamente del, <risa> del contrato social, podemos decir, vigente, ¿no? Que parece que lo firmaron. Bueno, vamos a ponerlo a Rousseau. Un contrato social hablando. que se firmaron entre cuatro paredes en una mesa, ¿no? Se repartieron un par de cositas y al resto, el resto le quedó lo que sobra. Pero bueno, hicimos eh, un poquito más para, para ir cerrando, ¿eh? para ir terminando el programa del día. Básicamente, se imaginarán que Rousseau publicando esto en, en plena en plena monarquía, y desarrollando estas ideas revolucionarias, no solo para esa época, sino que siguen siendo revolucionarias, por supuesto que fue perseguido, fue amenazado de arresto, fue censurado, sus libros incluso fueron quemados en, en la plaza pública, se ganó eh, enemistades con los sectores, con la nobleza, con la iglesia, etc. ¿no? Fue realmente muy, muy perseguido, y tuvo una vida de, de, de, de vagar de lado a otro porque estaba totalmente amenazado. Justamente, ¿no? Eh, por la fuerza de las ideas y de los pensamientos que luego justamente, formaron parte de, de las bases de la Revolución Francesa. Un tema que por ahí nos, nos quedó, nos quedó fuer, fuera de programa, porque por una cuestión de tiempo, es también, justamente, yo decía al principio que Rousseau era padre de la pedagogía moderna. Él escribió una obra muy conocida que es el Emilio o de la educación, donde justamente pensando ¿no? en este nuevo contrato social, en este nuevo Estado, en esta nueva forma de organización política, pensaba en la educación como base de la nueva sociedad y cómo debían ser educados los ciudadanos para entender sus derechos, sus libertades, sus obligaciones y sus deberes y prepararse justamente para la nueva forma de vida que estaba, eh, que estaba pensando él y estaba proyectando. Entonces, se lo considera Rousseau el padre de la pedagogía moderna porque es uno de los, de los primeros pensadores que eh, justamente discuten y corren, se corren de la instrucción religiosa que, que recibían, obviamente, ¿no? no todos, porque la educación era eh, un privilegio de, de unos poquitos, pero empieza a pensar al niño como sujeto eh, político, como sujeto de derecho, y empieza a pensar en las particularidades del niño y cómo educarlo. Entonces comienza a desarrollar justamente esta idea tan eh, actual que tenemos de una pedagogía pensada en, en el infante, desarrollada a través de la progresión de diferentes etapas, fases, en las cuales en, de acuerdo al desarrollo del niño eh, tiene determinadas posibilidades de aprendizaje y que se deberá secuenciar, por supuesto, con diferentes estímulos y diferentes prácticas para que desarrollen su autonomía, su independencia, su libertad, su pensamiento y sus capacidades. Bueno, eh, el, el Emilio es esa obra de Rousseau donde plantea la nueva pedagogía que va a formar parte del nuevo ciudadano, de este nuevo contrato social que va a instaurar justamente la, el, el bien común, ¿no? Eh, la, la nueva democracia burguesa, podemos decirlo, por supuesto. Pero es una obra también muy revolucionaria, donde hasta empieza a aparecer eh, un montón de cuestiones que después la va, se van a retomar en el, en el siglo XX. ¿no? Es, es hasta imposible pensar sé, en, en Olga cosetti y en Paulo Freire sin pensar en Rousseau. ¿no? Estaba pensando justamente en eso. Porque hasta aparece toda esta, esta cuestión de la, a ver, de, la, de la educación eh, no, no disciplinaria, sino la, la educación guiada, donde el niño tiene que a partir de eh, los estímulos que lo rodean empezar a pensar por sí mismo y a comprender la realidad, y no una educación completamente dirigida, sino que da lugar a la libertad y a la autonomía y hasta el deseo del niño eh, para desarrollar justamente su, sus capacidades. Y eso que nos parece revolucionario, digamos, en el siglo XX, eh, ya estaba ya estaba en Rousseau. Entonces eh, realmente, nada, para, para cerrar por hoy, eh, es como un pensador inagotable en, en muchos sentidos y es uno de los grandes pensadores y filósofos de la historia y su influencia digo, sigue estando completamente vigente. Yo jugaba con esto de la cuestión del contrato social porque seguimos hablando de contratos sociales porque cualquier partido político hoy va a hablar del contrato social y va a seguir y va, va, va a pensar en esto de, bueno, ¿cómo reformar el contrato social? Y uno lo puede llevar, por supuesto, ¿no? a, a, a Rousseau, a, a la izquierda más radical, eh, porque incluso él, cuando se imaginaba el, el nuevo Estado, se imaginaba algo más cercano a la democracia directa y a ciudades pequeñas, ¿no? eh, quizás más al estilo de, la, de las polis griegas, eh, y uno lo puede llevar a la izquierda radical con toda esta crítica de la propiedad privada y de la desigualdad y, y también por supuesto se lo puede llevar hasta el otro lado, quizás un lugar más de derecha si se quiere, más conservador, más eh, donde lo, lo colectivo hasta termina aniquilando al individuo ¿no? ¿por qué? porque bueno son ambigüedades y, y contradicciones que, que aparecen en alguien que está pensando la realidad y está pensando una nueva forma de de, de entender el mundo. Entonces, bueno, el pensamiento de Rousseau es muy amplio, es muy interesante, eh, nos lleva todo el tiempo a replantearnos ¿no? el, el, la sociedad en la que estamos viviendo, nuestra visión del ser humano, nuestra visión de la educación, y me parece que es, eh, bueno, es uno de esos personajes que de alguna manera nos han construido a nosotros y nos han construido nuestra propia historia, incluso como argentinos aunque muchas veces no nos damos cuenta, o como americanos, o, o, o como integrantes ¿no? de, de este mundo, y bueno, eh, había que traerlo al programa. ¿no? Había que traerlo al programa, y para cerrar, primero agradecerles, como siempre, eh, a ustedes que están del otro lado, que miran esto, que cada vez lo mira más gente, eh, siempre insistimos en lo mismo, intentamos generar este espacio que dispare, que ustedes piensen, no que piensen como nosotros, sino que piensen. Entonces, mientras él hablaba, ¿no? Porque no le presta atención, como cierre, voy a llevar esto hacia un ámbito futbolístico. Entonces digo, vamos a imaginar la, la cancha del, del PSG, del Paris Saint-Germain, bueno. y esa cancha sería la República Francesa, o la República creada, seguro ello Entonces, un pasto perfecto, ¿no?, con todas las cosas en armonía. Luego vamos a observar una cancha de juego, acá nuestra, sí. en América Latina. Y lo que observamos no es un pasto perfecto, hay mucha maleza, mucho yuyo. Sí. Tratando de desconfigurar, tratando de romper esa armonía que se supone que uno, eh, porque mejor que la República, no todavía a nadie se le ha ocurrido nada, entonces sí. sigue y tiene que infusionar Y vos decís, claro, lo que, lo que sucede en la vida cotidiana es que vos vas viendo cuando sacás ese yuyo de nuestra gente decís, che, qué larga, que es la raíz que tiene, qué difícil, que es desprenderlo. Y cuando lo desprenda, dejará un agujero sin tierra sobre el cual vamos a tener que cultivar el pasto para que se haga. Y entonces tenés, en lo que a nosotros nos toca, porque tenemos que hablar, que es de vuelta, que es un país rico, con gente empobrecida y con un anticontrato social. <risa> Deliberadamente <risa> anticontrato social es, en lo que vos lo mires. Es casi es un contrato no social, es un contrato de élite. Es un contrato Así. de élite que los tipos dijeron de ninguna manera. Como te dicen, viste, los padres de antes te decían, vos quiero salir a tal lugar, vos no estudiaste. No salís de ninguna manera acá. Lo que no sale de ninguna manera es lo colectivo. Es lo colectivo. Me reía mientras él pensaba y yo lo metí a Artigas. Vi una foto el otro día de una manifestación de gente del campo que yo me los imagino gente con collares de oro, anillos de oro y tal, y había atrás. Eh, sobrevolando en la foto Una bandera de Artigas No era la bandera de Artigas, era la bandera de Entre Ríos claro. Pues yo decía, justo estos claro. Que son los dueños de todo Yo le voy a decir, te invito a que lo leas Artigas, se ¿eh? ve que van a hacer Agarra la bandera de Artigas, la prende en fuego Directamente, qué, revol qué, qué revolución agraria qué reparto este, Para los más infelices de la tierra Si esta tierra es mía Yo lo que este, Siempre digo es que no tensionen de la cuerda, porque ¿quién tiene más cosas para perder? ¿Vos que vivís cómodo en tu zona núcleo? ¿Vos que vivís cómodo en Porteño Holandia? ¿O el que no tiene absolutamente nada? Revolución francesa hubo una, lo que no quiere decir que no haya, hablando en, en, en, este, en idioma antiguo, no quiere decir que no haya otra. Está pasando en Colombia, está pasando en Chile. ¿En Chile qué pasó? ¿El contrato social roto? También. Y, lo, y, lo, y dijeron, vamos a escribirlo y vamos a hacerlo de vuelta. La verdad que hasta ahora el pueblo más serio. Mm. ¿no? Porque dijeron, salieron, a la, como decía el Pepe Mujica, de las armas a las urnas. viste. Mm -hmm. Salieron a la calle, se enfrentaron con los pacos, se reventaron, no se, se agarraron con todo. Fueron a, a las elecciones, buscaron la paz, la organización. Se gana, escriben, están escribiendo una constitución que además la van a someter a votación. Lo mismo va a pasar en Colombia y lo mismo va pasando lentamente en América Latina. Lo que está haciendo Bolsonaro para que, para que casi no haya democracia, metiendo a los militares brasileños que yo le digo ante nosotros, esa gente vive en los años 70. Pero bueno, eh, se puede vivir más atrás porque aquellos. que generan este anti, antimodelo piensan en Rousseau ¿vos te crees que no piensan en Rousseau? piensan en Rousseau y dicen no queremos transitar el camino lo enti en entienden mejor que nosotros ¿no? lo o entienden sea? mejor no. que nosotros eso, eso es lo terrible ¿Listo? que en realidad muy, eh, creo que los que más entienden a, a, a los pensadores revolucionarios son los contrarrevolucionarios Obvio obvio por, por eso, eso son... saben cómo cómo actuar por eso saben cómo actuar y por eso ellos luego ganaron todas esas guerras y lo pusieron y ponen a todos a todos nuestros este, compatriotas, combatientes y dirigentes como qué sé yo, como San Martín y demás por centrarlo en él este, lo ponen dicen en el mármol duro, lejano de la, de la gente, este, mientras ellos se burlan de todos nosotros y destruyen todo por lo que se luchó, porque seguramente San Martín, que era muy leído, seguramente que lo, también lo conocía a Rousseau y sabía de qué estaba hablando. Gente, sepamos nosotros también de qué estamos hablando. Sepamos nosotros que esto no es gratis. Eh, si estuviésemos en Francia, eh, te recuerdo que sos un plebeyo, que no sos un noble. Uh -huh. Te lo tengo que recordar. Eh, que tengas un buen fin de semana. No sé cómo pinta, porque el clima está raro, hoy está nublado, no sé cuál será el devenir. Yo quiero que llueva una vez porque a mí la humedad me está matando. Solo quiero decir eso. ¿Ah, sí? Sí, basta de humedad. Sí. No el contrato social ni el anticontrato social, no, es la humedad. Es, es la humedad. Culpabilizamos y a la humedad. Es, es Todo culpa de la humedad. Es la humedad. Ni dólar, ni, ni inflación, ni salarios ni oligarquías, no, es la humedad. La humedad. ¿Quién y quién pone la humedad? Esa ah, era una pregunta. pregunta. <risa> Para la próxima, gente, nos vemos, los queremos mucho. Hasta la semana que viene. Chao, muchas gracias.